Empezar este, este vlog aquí en la casa. Hoy es viernes. Ya yo car cargué el camión el miércoles. Voy a salir a trabajar eh, mañana, pero quería empezar desde ahora el vlog hasta que ya salga a trabajar y hasta que regrese. Voy a hacer una especie de, de trucado en esta semana, desde hoy hasta que vire a trabajar y que regrese aquí a la casa de nuevo. Así que ahora vamos a salir un momento con la niña. Es el primer video que voy a hacer de que nació la niña. ¿Qué tiempo te día ¿Cuántos días tiene la niña? 16. ¿16 días? Pues tiene 16 días la niña. Y vamos a. Ahora a buscar como. ¿Cómo se llama eso? El certificado de nacimiento. El certificado de nacimiento, que no lo he buscado todavía. Ahora vamos a ir allá. Vamos a ver los, los cuatro. El niño y te Y. Así que ya saben. Nos vemos. Ahora vamos a. A ponerla, en, a ponerla en el carcí -sí para salir en ah, la ropa que le pusimos ahí mm. <risa> ya nos vamos, nos vamos nos vamos creo que a ella no le gusta mucho que le pongamos esto ya, ya vamos a terminar ya 讓我來這裡 nos vamos en el carro nos vamos nos vamos nos vamos ya nos vamos a ver nos vamos a ver nos vamos a ver vamos a ver bueno ya, ya eh, tenemos la, la se llama la inscripción mamá, ¿no? Ah, el certificado de nacimiento de la niña es un papel ahí que dice, tú sabes, la información ahora vamos, quiero mostrarles dónde vamos a almorzar vamos a almorzar nosotros cuatro, mi papá y mi mamá ya lo llamé, mi papá, mi papá estaba en la yarda que estaba, estaba cargando mi papá, mi papá y yo salimos mañana sábado los dos a trabajar entonces vamos a ir a almorzar un momento y les voy a mostrar eh, el lugar, es un lugar español ah, ayer fuimos a uno a comer yo, mi mujer la niña, porque el niño andaba con los abuelos y fuimos los tres a comer en el lugar estaba bien bueno, ahora vamos a ir a otro que supuestamente dicen que es bueno déjame mostrarle aquí la, la, la... dirección para si quieren... para si son de por aquí y quieren ir o algo déjame enseñar un momentico, voy a virar la cámara, pero un segundo mira cómo se llama se llama Ibérico... Spanish restaurant así que les, vamos a, les voy a mostrar cuando llegue ahí si está bueno, vamos a ver, así que nos vemos Hola, ya llegamos al restaurante ya estamos esperando a mi papá, me mi han llegado todavía, ya me enseñan el carrito aquí un momento Está todo bien bien bien bonito Ha sido mostrándole todo lo mismo, de la carta de los vinos, la cantidad de, de marcas. Ahora voy a enseñarle cuál cojo. Voy a mirar un poco y. ¡Oh! ¡Oh! no es nada! ¿En qué se ¿Qué me va a pedir el bacalao? Me voy a pedir el bacalao. A ah. ver. Ah. Ya viene la pana, mamá. Con Te va a dar bonito. ¿Qué hay? Bueno, aquí vamos a brindar ahora con esta botella que compramos. Tiene aquí el nombre de la botella. Vamos a hacer un brindis aquí. Venga, mamá, ve tu, tu copa. ¿Por qué vamos a brindar para ti? Salud. Por salud Salud y el amor sí. Está bien buen vino, buenísimo, me encantó Bien bueno, bueno. Yo lo que voy a pedir yo a Chuletón de güey. Te puedo pedir eso? aquí la comida ¿eh? Esto es, ¿cómo se llama Bacalao Bacalao, Policia, ¿no? Salsa de alioli. Bacalao, lo mío es, uh, me acuerdo ver que lo pedí, ternera, ¿verdad? Sí, cachete. cachete. Cachete, cachete de ternera. Eh, ¿Qué es eso? Esto es chuleta ese, de cordero. a pedir lo mismo, no? Aceite de oliva, por si deseamos para el... No, yo pedí papasada y él hace. Gracias. Bueno, Gracias. Pedimos otra botella más de vino es súper bueno hecho. así que ya sabemos, vamos a comer el niño pidió pollo frito y sí, vamos a comer después sigue grabando se <música> Este lugar este, por mí 100% recomendable, todo bien bueno, así que ya saben. Bueno, ya terminamos de comer ya, aquí está manejando Patricia porque me tomé casi una botella de vino del solo y estoy un poco mareado y como ya saben aquí, yo puedo manejar bien, pero pasa cualquier cosa, la mínima cosa que pase, entonces te paga la policía o lo que sea, entonces te enredas aquí, así que mejor no manejar. Mira al niño de atrás el niño, la niña al lado así que ya saben después sigo grabando lo que me quede de día y... entonces nos vemos aquí vamos ahora para la casa ya hay tráfico, aquí afloja un poco el tráfico ya, pero... está tráfico bien bien bien trabado congestionado así que vamos a la casa voy a, que voy a ir un rato al gimnasio después que se me pase un poco el vino que me tomé, que estoy un poco malignado todavía así que vamos por el tompike hacia la casa para la junta así que ya saben bueno vamos a ir ahora Voy a ir ahora a Publix a, a comprar eh, a comprar la, la comida que me voy a dar mañana para el viaje. os voy a mostrar qué es lo que voy a comprar. Para que vean. ¿Dónde aquí mamá, déjame momento aquí para. Como que lo puedo comprar hoy, no sé qué me voy a dar de comida hoy Ven, dame la, ¿Eh? dame la sabanita. Eso, eh. No sé, ahora voy a enseñar que voy a comprar para, para, para llevarme. No sé qué voy a comprar todavía. Voy a compré pollo o, o pescado, no sé que voy a comprar. Ahora lo voy a mostrar. Así que, bueno, invincible. Ya vine de poli, voy a enseñar lo que compré ahora para llevarme. Oigan, ¿qué cantidad de aquí nomás? Compré dos libras de dilapia de Y esta bandeja de poli De aquí yo oh, con toda esta cantidad de comida. Hago 5 o 6 comidas. Y una libra de jamón de pavo Sin, sin sal, ¿verdad no? sin sal. Eh, unas, unas manzanas estas. Estas son las que me gustan a mí. Estas tunas, compré dos nomás para tengo, tengo en el camión, tengo más en el camión. Estas tunas son super buenas. Esta tuna con un limón. Yo me como más o menos en el día, me como por la mañana eh, tres huevos. Un slice de jamón con, tostada, con una tostada, con tostada de era cualquiera. Estas no son muy buenas, pero estas mismas. Eh, después almuerzo, una comida de pescado de esto o de pollo. Después en la, en la merienda me como dos slices de jamón con, ¿tú sabes? Con, con otra tostada más con mantequilla de, de almendra o algo. Después por la noche ya me como entonces una duna de esta con tostada y un refresco o algo. Y en todo el día me tomo dos o tres cafés con un poquitico de leche de esta, cualquier leche. Y ese poco me sobra ahí para el viaje entero. Café negro con un poquito de leche. Y eso es todo. Y una fresa que me llevo a veces, o me llevo fresa uva uh, a veces. Así que ya saben, ahora voy a a hacer un poco de ejercicio, voy a correr un poco, hacer un poco de cardio y nos vemos mañana. Hola, buenos días. Ya nos acabamos de levantar hace como una hora. Son como las casi las 11 el día ahora mismo. Ya desayunamos. Ahora parece que me, me preparó el, el pollo. Déjame enseñar un momentico. Ah. Aquí hay, ya está adobado. Aquí hay 2 libras de pescado, de tilapia. Y aquí hay 4 pechugas de pollo. Entonces, ahora voy a ir al gimnasio un ratito. Y pienso irme por la tarde casi de noche ya porque descargo el lunes, por la tarde, así que voy a salir, hoy es sábado voy a salir por la tarde para pasar más tiempo aquí en la casa, así que ya saben voy a llevar un poco de ejercicio ahora y después sigo grabando, nos vemos entonces Hola, ¿cómo están? ya como les dije, ahora mismo vine de mi rutina de ejercicio ya aparece me cocinó aquí, como ven, la comida, hice 5 eh, comidas, 2 de pescado 3 de pollo y así que ya voy a bañarme ahora para, para salir a, a manejar así que nos vemos, entonces voy a eh, voy a subir este video que es como un vlog que voy a hacer de esta semana pero voy a subir una primera parte de todo lo que hice esta semana aquí en la casa, y entonces voy a seguir grabando que va a ser la segunda parte cuando esté en la carretera ya así que espero que les guste el vlog entonces muchas gracias que nos vemos como ven aquí estoy con la niña, así que ya saben. Gracias, nos vemos. Bueno, ya aquí me voy para allá de allá. Me voy a llevar la niña y Patricia cosas, como saben ya, así que ya saben, ahora sigo grabando, como dije ahorita aquí, este va a ser mi último video en la casa, voy a subir vídeo para ustedes y después subo otro como vini en 4 o 5 días de, de la segunda parte ya yo en la carretera así que muchas gracias por todo y nos vemos entonces